Bueno, bienvenidos a este taller de Corrupción Sucursal Villa Mercedes. Gracias por estar. Eh, soy Marcelo Di Marco y me convocó la Secretaría de Cultura nuevamente para dar un taller. Y a la noche de 19, presentación de 25 noches de insomnio 2. La novia de Sebastián le dijo... A... ¿Vos te llamas la novia? Perfecto. ¿Sí? Sí, vos no, no, no a Sebastián. No, no, ah, no, de... de, de claro. No, bueno, perdón, no de... No, de... Yo no, no, no he hecho nada. No, no, no he dicho nada. No, yo. Ya, ya se, se produjo una trama para un buen. Tenemos que Es ¿eh? un cuento de terror. Es un conflicto. está instalado. Bueno. Eh, eh, Alguien le ¿no? no, dijo a Sebastián, la novia, la mía, lo que sea, le dijo, sos una callecita". ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Podría decir por qué se va? Porque siempre soy medio voltero. que vamos para acá, vamos para allá, hasta que nos decidimos nos quedamos en un lugar, que era para sentarnos acá. Perfecto. ¿Por qué lo no menciono esto? Porque hacemos literatura constantemente y sin darnos cuenta. ¿no? Tu amiga, hermana, prima, lo que sea, cuando dijo Susana una calecita, aplicó una metáfora. ¿no? Ni siquiera dijo, sos como una calecita, o das más vueltas que una calecita. Porque eso había sido una comparación. Fue Flora la que te lo dijo, lo de calecita. ¿Sí? ¿Vos? Ah, Pero, ahí está. Sí. Buen. Buen día a los recién llegados. Buen día a los. ¿Cómo están? Bien? bien. Bien. Gracias por compartir todo el tiempo el taller y todo. Bueno. bueno. Un la cuestión es que uno hace literatura, como les dije recién, sin darse cuenta. Así pasó con los grandes escritores fundantes de la cultura grecolatina, que Dios quiera que perviva durante milenios, a pesar del embate de los bárbaros, o mejor dicho, los les bárbares, aquellos genios. Hacían literatura sin ponerse a pensar que estaban haciendo literatura. Después de un señor, Aristóteles y dijo, bueno, esto tiene un nombre. Le acaban de decir a Sebastián que es una parecita Esto es una metáfora. ¿Por qué lo llaman metáfora? Porque va más allá. Meta, foros. Meta significa más allá. Y foros significa llevar. ¿Eh? Cristóforo Colombo nunca mejor puesto un nombre al que llevó a Cristo ¿eh? Cristóbal Colón tomamos a Sebastián y lo llevamos a otro lugar un lugar ideal desde luego que también esa metáfora es lo que se llama un subjetivema es decir, estamos calificando de alguna manera a Sebastián esto es entre amigos, eso es una broma, ningún problema. Pero como pasan, por ejemplo, tiene un cuento titulado El collar que lo recomiendo mucho, en donde es una mujer que tiene muchas ganas de ir a una fiesta, pero dice no, no tengo qué ponerme. Era una mujer que lo, para lo único que vivía era para era una esposa de un empleadito del ministerio y eh, no tenía nada. Pero ella quería tener lujos y gastar más en sí misma, etc lo que llamaría el marxismo una desplazada sería esta mujer. Bueno, la cuestión es que agarra y el marido le dice, bueno, decimos una cosa, ¿cuánto necesitas para comprarte un vestido? Y Maupassant dice que ella meditó en la cifra ¿eh? para no obtener una rotunda negativa por parte del empleadito. Miren qué impresionante, ¿no? O sea, está hablando de un orador, pero el punto de vista donde está puesto, en esta mujer. Que no lo considera como su esposo, eso ya viene en la mochila, ya está. ¿Ven? No lo considera, digamos, como esposo, no lo está viendo como esposo. Es como si hubiera dicho el imbécil de su marido. Y ustedes dicen, pero ¿quién es el que habla? ¿Quién, ¿quién es el que dice que es imbécil en ese caso? Bueno, indudablemente que no es precisamente el autor, pero Mercedes es imbécil, y moscazanismo, y todo eso. La ecuación es muy sencilla. Vamos a partir de la diferencia en, en que entre, hay un, en, la diferencia hay entre el autor y el narrador. Supóngase que yo, Marcelo Di Marco, este, varón heteropatriarcal, este, heterosexual, todo lo que quieran, eh, empiezo un cuento exactamente así. Eh, aquella mañana, no bien me desperté, Descubrí que me había llegado a la regla. Fui a botiquina en el baño. No encontré un solo tampoco. Lo miré al estúpido del marido que seguía durmiendo. ¿Eh? Bueno, indudablemente la mujer va a pensar si va a ella o lo manda al estúpido del marido. Pero esa primera persona, esa primera persona, ya está indicando que ahí hay un narrador, una narradora en ese caso. ¿Eh? El autor soy yo, Marcelo Di Marco aparte. ¿Eh? Yo me quedo lejos absolutamente distanciado. Este es el mejor ejemplo que yo tengo para mostrarles la diferencia que hay entre el autor y el narrador. Yo no pienso que el tipo sea un estúpido, pero es un tipo que es trabajador y todo, y esta mujer es ella, como pasa en el cuento del de, collar, de un pasado, del empleadito. Ya lo está reduciendo, digamos, lo está, eh, digamos, poniendo en un lugar bajo. ¿eh? Es un empleadito. Ojo, ser un lector no es ningún problema, lo que pasa es que tiene que ver el contexto que tiene justamente el cuento. Ahí está la cuestión. Para una mujer que está pensando en el, en el macho ideal como aquel que la va a llevar a fiesta todo el tiempo y no tiene un mango, lo ve desde ese lugar. Pereñito, no es problema hemos pasado esto. Es simplemente el narrador en tercera persona que utiliza un subjetivema para calificar de esa manera a la talesita, al.. al al empleadito, lo que sea. ¿Me explico? Ahí está un poco la clave de la cuestión. Estos, estos recursos que nosotros usamos inconscientemente, como pasó recién, esto, yo siempre estoy atento a las cosas que me pueden llegar a dar un pie para empezar a hablar. ¿eh? Eh, estas cosas que ocurren todo el tiempo en nuestras relaciones, los autores las aplicamos conscientemente. ¿eh? Es, esa es la, la diferencia. El escritor, cuando está trabajando, lo aplica eso conscientemente. El otro día estaba llegando a casa después de grabar La Patria del Alma y me encuentro que había unos chicos muy, pero muy desaseados, tenían las uñas pintadas, muchachos. Este, estaban en la puerta de mi casa tratando de no sé qué. Entonces me acerco, le permiso, lo quería abrir. Me dice un perdón, pues ya me cayeron bien, viste, ya mostraron rasgos de civismo, de civilidad. Y después veo que el pibe estaba con un encendedor, parece que está de moda, tratando de abrir la cerveza, destapar de la cerveza con el encendedor Vic, ¿ok? Bueno, yo estaba abriendo, tenía justo el llavero, le digo, perdón, ¿pero un destapador? Sí, me dice, bueno, saqué la Victorino, se la abrí por la duda que no me la rompa, o se vayan corriendo. Gracias, bueno, segunda, segunda muestra de civilidad, gracias. Bueno, la cuestión es que esto se entronca con una anécdota que cuenta Stephen King cuando era muy chiquito, el tío le dice Steve vení, acompáñame a arreglar el mosquitero la puerta, vieron la malla del mosquitero así que, ayúdame trayendo la caja de las herramientas entonces, bueno, va el pibe, casa a la caja la lleva, cuenta aquí, mientras escribo, está esta anécdota que se va desplegando así como la de toda historia, la caja, eh, nivel por nivel y estaba llena de herramientas entonces, Puesto frente a la puerta, que le había que atornillar la malla, el tío le dice: Bueno, mira, a veces ese destornillador que está ahí, anda El pide se lo da y este agarra, ¡tata! ya está, listo el pollo. Le dan de vuelta a Stephen King, chiquito, el destornillador y se lleva a la caja. Y le dicen, ¿eh? le preguntan, una pregunta de niño curioso, ¿se ¿sí, tío por qué se había que, eh, digamos, abrochar un poquito, atornillar un poquito la, la malla, me hiciste eh, llevar toda la caja. Y el tío le contesta, con muy buen criterio, y es porque porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. ¿Vale? Entonces, la caja de herramientas del escritor, en, en un apéndice de taller de corte y corrección, yo llamé a ese ítem de recursos, el título le puse navaja suiza. ¿Vale? Porque así exactamente como pasó con este pibe, yo estaba apto para poder dar una mano. Lo mismo pasa con el escritor. Uno tiene, o debería tenerla, una caja de herramientas ¿m? que está llena de destornilladores, palanquitas, tenazas, eh, eh, lo que se encuentra, en pinzas, lo que se encuentra habitualmente en, en una caja. Y eso en nuestra profesión se llaman recursos de ¿Sí? Un recurso de estilo, como vimos recién, es la metáfora. Pasa lo mismo con el testud, digamos, lo que pasó con Aristóteles, que le puso nombre a todas las figuras. El testud es un manual de medicina que Dios no necesitó consultarlo para hacernos a nosotros. Es al revés la cosa. Nosotros vamos abriendo cadáveres y descubrimos que existen tales y cuales cosas y las vamos anotando y las llamamos hígado, las llamamos píloro, las llamamos este, no sé, silla turca, por decir algunas cosas. Eso está, digamos, decodificado en el manual. Luego pasó con la poética. ¿Eh? Aristóteles plantea estos recursos que todavía seguimos usando los escritores porque son los que hacen a la literatura, a la literatura simplemente y insisto, aparecen en la vida cotidiana sin que nosotros nos demos cuenta ¿eh? gracias a Dios, porque es justamente lo que le pone a la vida cotidiana la sal ¿eh? y lo que he dicho en un tono amable y humorístico como la anécdota que recojo eh, recién con Seba es ni más ni menos que una manera de hacer que la vida sea más, más llevadera ¿eh? la literatura el arte en general tienen esa característica la vida se hace mucho más bella cuando uno puede trascender lo inmanente, lo que está apegado a las cosas. Buen día. Buen día, señora. ¿Cómo le va? Esos recursos son los que aplicamos, les decía, todo el tiempo. En música pasa lo mismo y pasa lo mismo en el cine. Si yo estoy filmando, por ejemplo, a mi, a mi nietita o esta, o esta conferencia, esta clase, este taller, eh, no estoy haciendo cine. ¿eh? Estoy utilizando un recurso propio del cine que es la grabación de imágenes en movimiento. De ahí se llama la, la palabra, el cine se llamó en una época el biografo, la vida graficada. Los mayores recordarán que se decía el biógrafo. ¿eh? Cuando vamos al biógrafo se decía, era el biografo. El cine, cine en movimiento. El cine tiene tres pilares que lo sostienen, que no vamos a usar acá. La edición puede ser, pero no con un criterio estético. Simplemente para que la gente de, de la audiencia del taller de corte, corte y corrección pueda ver, digamos, el programa con mucha más comodidad. Esos tres pilares que sostienen el cine son, ni más ni menos, el montaje, el guión y la puesta en escena. El, el montaje es la digamos, eh, la, el, el montaje el montaje de planos diferentes. ¿eh? Por ejemplo, si esto fuese una película, habría una cámara que me estaría eh, mostrando a mí, tal vez en primer plano, y después un plano general. ¿ven? Como si fuera una película, o sea, un plano general puede ser puesto desde una cámara desde arriba, en ese caso será. Un picado, ¿eh? o abajo, desde acá, un contrapicado, pero ahí ya hay un plano al que se le suma otro. El plano en el cine es la unidad mínima de sentido. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, en Hijos del Hombre, este, o Niños del Hombre, no, no, no me acuerdo cómo le pusieron el título acá, esa película de Cuarón, ¿no? De Alfonso Cuarón. Bueno, este, vemos un, un plano que es en la escena de la batalla, llegando al final, que es un solo plano, ¡Wow! no hay ningún corte, ¿eh? directamente ahí tenemos un solo plano, bueno, eso también es un plano. La escena de psicosis la famosa escena de la ducha, tiene 50.500 planos, tardaron dos semanas en filmar esa maravilla. ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Ese es, eso es justamente el montaje montar un plano a lo de otro y te da eso una significación. Si vos tenés un plano de una mano con un cuchillo y el siguiente plano es un tajo en el cuerpo, ahí tenés que vos completás lo que falta. Eh, tu cabeza está completando lo que falta. Eso es lo que maravillosamente tiene eh, de hipnótico el, todo el eh, digamos el, el, la escena esa terrible, ¿no? porque te da la impresión de ser víctima y victimario al mismo tiempo y conservando la vida decía Hitch que el cine es como una especie de montaña rusa donde sabes que vas a volver de la muerte me explico, en la montaña rusa vos jugás a morir en serio es eso, jugás a morir un poco pero sabes que vas a volver, con el cine pasa exactamente lo mismo y, este, y tengo una anécdota al respecto de, la, de, de ahora que tienen en la cabeza la idea de la escena de la ducha una vez le hacen un reportaje, un largo reportaje en video, debe estar en Youtube y este. Y el que se lo hace es el, los miembros de una. el, el director de una academia ¿eh? de cine. Y le dice: Mira, nosotros tenemos, cuando termina el reportaje, le dice: Nosotros tenemos una tarea práctica, un trabajo práctico todos los años para darles a los chicos. Tienen que preparar un cortometraje. ¿eh? La idea es hacer una película. ¿eh? Y este, le voy a contar una cosa, le dice el hombre al gordo. Le dicen. ¿Qué es alguna cosa? La gente de primer año nos trae películas a los Berman. La gente de cuarto año nos trae películas a los Hitchcock. O sea, una película a lo Berman, yo puedo en la cámara con un guión filosófico más o menos potable este, y un auditorio que me devolan, no, porque hay que estar, hay que estar. Una vez en, en una cinemateca, creo que fue en Uruguay, cuando terminó la película El Silencio. El dueño del cine era a la gente dice, mire muchachos, todo el mundo hablando, los grandes intelectuales a la salida del cine, ¿viste? interpretando cosas y qué sé yo, este, bárbaros, el simbolismo, la gran palabra de moda de aquellos años, ¿no? Es la simbología, eso que esto que el otro. Este, y el dueño del cine les dice, mire, el que quiera que le devuelva la entrada puede hacerlo, pase por el ¿Por qué dice? Ah, como no se dieron cuenta, pasamos un rollo antes que el otro. habían equivocado, o sea, imagínate vos, la idea es esta. ¿Qué le hace una mancha más al tibre, no? Hay una película de Mel Brooks, eh, donde al principio de todo hay un par de circunstantes en la calle no van a aparecer nunca más. Se ve que salen del cine y uno le dice al otro, che, ¿eso que era de vanguardia o era una porquería? Eh, eso, eso es sensacional, sensacional. Es todo, toda una declaración de principio, ¿no? Así que fíjense el valor que tiene el montaje. El valor que tiene el montaje en el cine. Lo otro es el guión. En el guión se, se confluyen los personajes, la conmovisión del director, todo lo que tiene que ver con lo que se habla y con lo que se calla en la película. Porque también el silencio es parte del guión, ¿no? como los silencios en música. Y la otra es la apuesta en el cine que es todo lo que uno ve en la pantalla y todo lo que uno escucha también. Por ejemplo, la música es parte de la puesta en escena. Una corbata X y no otra es cuestión de puesta en escena. El decorado, es una, la, la locación es parte de la puesta en escena. Todo lo que uno ve es puesta en escena. Así que tenemos guión, puesta en escena y montaje. Empezamos por orden montaje, guión y puesta en escena. Y lo mismo pasa en la música. Melodía, armonía y contrapunto. ¿verdad? Esos son las, los tres pilares del arte musical. Ojo, estamos hablando cuando uno quiere hacer literatura en serio, cuando uno quiere hacer cine en serio y cuando uno quiere hacer música en serio. Atenti. Vamos, vamos a aclararlo. Este, porque estas son nociones fundantes. ¿verdad? Y si, sin esto no se puede tener ni música, ni cine, ni literatura. ¿Qué pasa en literatura? ¿Cuáles son los pilares? Los pilares son, por un lado, los personajes, la descripción y la narración. La narración en sí la vamos a llamar la trama. La trama es lo que hace que los personajes vayan de un punto A, un punto B y un punto C hasta llegar al desenlace. La, la descripción es lo que le da un piso a eso. No están las cosas en el aire. Y los personajes son justamente los que conducen por medio de sus diálogos sus monólogos e incluso sus silencios son los que conducen la acción. Porque la acción es algo que pasa porque a un personaje se le ocurrió que pasara. Si yo en este momento vuelco este vaso sobre la computadora y dice, no, no es que la computadora, uy, se me electrificó la. No, go, uy, te, te, te, te. vos fuiste el que hiciste. hay una gente ahí que hace la acción. El personaje es el que conduce la acción. Con la descripción, lo que hacemos es proporcionarle a los ojos de la mente del lector, imágenes visuales, a, a las yemas de los dedos de la mente del lector, imágenes táctiles, a la piel de la mente del lector, imágenes térmicas, ya sean de frío o de calor, los ojos de la mente, la piel de la mente, la nariz de la mente, por medio de la descripción le podemos dar justamente eso, ese olor o, o ese aroma es la gran diferencia entre un aroma y un olor ¿ok? el aroma siempre er, es rico el, el olor no se sabe y el hedor, hedor con h sí se sabe, es siempre repulsivo ¿ok? aquí no hay subjetividad que valga ¿eh? ojo pero que, bueno, ¿quién puede decir que es un feo olor y que es un, un rico olor no, dejemoslo de lado. Ya sabemos perfectamente cuando uno dice feo olor, a qué nos estamos refiriendo o buen olor, ¿eh? aroma. Así que bueno, el sistema simpático del, del lector, el sistema nervioso, se ve estimulado por este tipo de propuestas que va lanzando en la descripción el autor. Stephen King dice que la descripción viene a ser proporcionarle eh, al... Al lector un mundo sensorial. ¿eh? Un mundo sensorial. Hablando de Poe, nuestro padrino del aula, este, cuando dice, cuando dice en un momento en el rato negro, que, que vio, digamos, él estaba en una taberna más que infante, dice, ¿no? solamente ese más que infame le sirve a Pau para describir hasta las meadas que hay en los rincones. ¿eh? Ojo, eso lo pone uno. Una taberna más que infame. Cuando los vencedores hoy día se dedican a, a contarte hasta la última etiquetita, él enseñó ya hace 150 años que basta solamente un buen adjetivo para describir todo. Pero después, ¿por qué hace esas cosas generales? Porque después va algo más particular dice, vi una mancha oscura arriba de uno de los toneles. Cuando se acerca, ¿qué descubre? Un gato. ¿Eh? Cuando lo toca, dice, cuando toque vi que esa mancha oscura era un gato. Así es lo que sucede con, digamos, voy a mostrar una cosa, a ver si lo tengo a mano. Espérense. Ahí se va, a ver, se reemplazamos el... eh, ¿Qué es esto? ¿De quién? El abuelo de todos nosotros. ¿No reconocen a Ernest Hemingway? Pescando. Y sí, los, los escritores pescamos también. El Hemingway era un gran cazador. Usted decidió casarse así, sí mismo y se pegó un tiro de escopeta. ¿Ehm, esto que es entonces. ¿Error? No, no. ¿Quién dice que es esto? Una imagen. Es? Una imagen. ¿Este? Un personaje. ¿Quién dice personaje. que es, es este objeto? ¿El retrato, no. no. A ver quién tiene pasta de escritor. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? Yo creo que es el personaje. No. Personaje? Eso es significante y significado, como diría un experto acá presente. Sí. El, el retrato. Seba, ¿querés mirarlo mejor? Esto, sí, pues, es sin al Alcázas de loco, no vas a tener ningún problema. De repente vimos una fotografía. Me acerqué, la di vuelta y descubrí, la di vuelta y descubrí que era que Ah, no sé. Una fotografía que vengo ahí, nada y ¿Cómo? es DERNA GENUEY ahí AIDA JOTA Claro, o... que ustedes nacieron en una época en que las postales ya no se envían más Sí, claro. una, una postal Una postal. Postal. ¿Sí? Bueno, postal Es una postal Yo la usé ¿Cómo? Yo la usé Yo también Justo que te estaba por decir eso ¿Viste? Bueno, una postal Lo iba porque bueno, para yo creo que era una foto Porque una foto Bueno, no entonces... Señor de informes ¿sacamos una postal? Ahí hace que ya no se ven ahora Una es una Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? hubo un mecanismo de gradación grado 1, Marcelo sacó un papelito grado 2, Marcelo sacó una fotografía grado 3, Marcelo sacó una fotografía de Hemingway grado 4, Marcelo sacó una postal en la que en el anverso había una fotografía de Hemingway y en el reverso yo puedo escribir a mi novia, a mi novio, a quien sea ¿te explico? cuando se escribía a mano Sí. ¿eh? Ojo. así que a tener que cambiar de ejemplo pero esto sí, es una postal. Indudablemente que ahí lo ve la cámara, es una postal. ¿Qué fue lo que pasó? Simplemente estamos tratando de entrar en algo que es fundamental para uno de esos tres pilares de la literatura, que es el personaje y su punto de vista. Algo habíamos hablado al comienzo, ¿se acuerdan? Con el tema del subjetivema, aquello del empleadito, El punto de vista. ¿es acaso lo más difícil que hay para poder enseñar y para poder practicar? A pesar, a pesar de que la gente que se dedica a la literatura lee constantemente narraciones en donde el punto de vista es esencial. Digámoslo así, no hay modo de no usar el punto de vista cuando uno está contando un cuento. No hay manera, no hay modas. Hay una manera, pero se practica muy poco, y sobre todo en los comienzos de los capítulos de las novelas. Y esa manera es utilizar un narrador neutro. ¿Sí? Como por ejemplo, vamos a citar un ejemplo, Ambrose Bierce en su libro, Cuentos de soldados y civiles, que son cuentos ambientados en la guerra de secesión en Norteamérica, en uno de los cuentos que se titula en Ciudad Seba lo van a poder, como, poder encontrar como el incidente del Puente de Lugo. La versión de José Bianco dice el puente sobre el río de Lugo. Donde hay alguien a quien van a, a justiciar. Lo ponen en el, en el tren entre las vías, entre los durmientes, y cuando, cuando uno de los dos oficiales se corra, en la tabla va a caer y ahí él va a quedar ahorcado entre los dos durmientes. La falta de árboles, bueno, bueno es un durmiente. Esa es otra, otra pregunta que habría que hacerse. ¿Hasta qué punto yo puedo agarrar y hacer con, Steve, con Stevenson en el comienzo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde que a las tres y media de la mañana esté llena de gente en la calle? Porque el episodio con la nenita, que, que, que, que este. Mr. Hyder, así arranca la novela o oh, casualidad no es a las 8 de la tarde, es a las 3 y 9 de la mañana y salen todos los vecinos que estaban en ese momento esto es algo que hace notar Stephen King en, el, en su maravilloso ensayo danza macabra. ¿Qué hacía tanta gente a esa hora también en la escena de la, la dirigencia que es una de las, las escenas más increíbles del cine norteamericano de los años 30 John Ford tenemos uno el ataque de los indios y la dirigencia es perseguida por los indios y los indios meten bala y los de la dirigencia meten bala también a los indios. Una vez un periodista le dice a John Ford, dígame una cosa, ¿a los indios no se les ocurrió en lugar de tratar de pegarle a la gente, pegarle un tiro a los caballos, a un solo caballo de la dirigencia y se terminó el pastel? ¿Qué le contestó Ford? Y me hubiera perdido de filmar la mejor escena de la historia del cine concretamente. Así que bueno, hay que medir esas, esas cosas también. Así que en lugar de ahorcarlo de un árbol, lo, lo ahorcan desde un puente, a este Peyton Farquhar que así se llama. Pero no sabemos al principio cómo se llama el personaje. En el comienzo se lo llama como había un hombre. ¿eh? Un hombre. No le pone el nombre, solamente había un hombre. Y después dice que sus verdugos... Uno era un capitán, dice, a jugar por las insignias, el otro debió ser, en la vida civil, debe, debe haber sido sheriff, dice. No sabemos, el narrador es neutro. Pero en el momento en que el punto de vista se pone en la cabeza de Peyton Farquhar y ve las posibilidades que tiene de salvarse, dice, si se llegase a cortar la soga, yo podría llegar a caer, y así eludir las filas enemigas, podría caer y la corriente me llevaría, ¿eh? podría esquivar las balas incluso, ta, ta, ta, que eso es lo que va a pasar, pasar digo entre comillas, cuando leen el cuento van a ver por qué lo digo entre comillas. Pero ahí está la, la narración, se empieza a contar desde el punto de vista de él, ya dejó la neutralidad, ya no es un hombre, ahora se llama Peyton, Peyton Farquhar ahora ya no es, digamos, una, un ser que está, digamos, desdibujado en una nebulosa. Tenemos ahí un personaje que busca salvarse, busca sobrevivir. El punto de vista está puesto en él. ¿Cuál es el medio más impresionante para poder ubicar el punto de vista? El discurso indirecto libre. Yo aborrezco los terminachos. ¿eh? Ya saben que yo, en lugar de decir eh, Actantes prefiero, como en la facultad que no les gusta la literatura yo prefiero decir personajes ¿eh? en lugar de decir hipotiposis, yo digo descripción, así me entienden todos bueno, en este caso tengo que decir que hay tres discursos que se usan fundamentalmente y tienen nombres para poder entenderlos para que ustedes después amplíen la charla la amplíen buscando en internet y todo está el discurso directo y les aclaro una cosa, estos discursos tienen que ver con lo que los personajes dicen y o piensan ¿eh? el discurso directo también se lo llama discurso textual es el más fácil de poder asimilar si fuese esto una novela, digamos, Marcelo dijo dos puntos voy al párrafo nuevo, guión largo esto, este es el discurso más fácil de asimilar, punto y aparte. Ese es el discurso directo. Estamos reproduciendo textualmente lo que el personaje dice y, y también, según el caso, lo que el personaje piensa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, Marcelo pensó dos puntos. Este es el discurso más difícil de enseñar. ¿En ese algún problema? Ninguno. Cuando ustedes vean en una novela un diálogo, saben perfectamente esa rayita que indica que está hablando alguien, saben que eso se llama discurso textual. Y lo que decíamos respecto de los personajes. Habíamos hablado de la narración, de, perdón, de la descripción, que era lo que le daba, le proporcionaba un universo sensorial, el buen narrador cuando describe no hace una descripción estática, hace una descripción dinámica. ¿eh? Y no te dice, había un gato arriba de un barril. No, el tipo dice, primero hay una mancha, primero te muestra la foto y después ves que es una postal. Esa mancha oscura resulta que era un gato. Entonces ahí tenemos que la descripción es dinámica, no es estática. No decimos, había un... estaba tal cosa. ¿eh? Si yo digo por ejemplo, eh, la estación de servicio estaba al borde del camino, estoy haciendo una descripción estática, ok, está, si digo la estación de servicio agonizaba al borde del camino, estoy con, un, con una, un pequeño viraje del verbo, estoy ya dando una descripción dinámica, porque si digo agonizaba se ve que no es un negocio precisamente floreciente, hasta me puedo imaginar las chapas oxidadas de la estación de servicio los carteles de vencijado. ¿Mm? Con los personajes pasa eso. Lo que le da la vida justamente a los personajes son sus pensamientos y sus dichos. Estamos analizando los dichos del discurso directo. ¿Ok? Discurso directo o textual. Reproduce textualmente, directamente, lo que los personajes están diciendo o pensando. Como vimos lo los ¡Qué hermosa mañana! Se dijo Marcelo. Eh, es, va a ser un buen día para ir a jugar al fútbol. Por ejemplo. Ese se dijo Marcelo, está puesto entre guiones, es como si agarráramos, digamos, 40 Agarramos esto y lo metemos en el medio de algo. Este es el guión largo y este es el guión largo. Si yo lo suelto, se me cae. Esto lo digo porque cuando traen el taller los borradores, los guiones aparecen en cualquier parte. Así es mucho más fácil. Entonces, ¿quieren agarrar la voz del narrador? La sujetan con las dos manos. Esta mano es el guión de la. para ustedes es el guión de la izquierda y este es el guión de la derecha. Acá va el chorizo del discurso directo. Qué hermosa mañana, acá viene, se dijo Marcelo, punto, acá después del guión, después de la manito viene el punto. Y acá sigue el choricito de aquello que decíamos, un discurso directo. Es, una hermosa, es un hermoso día, pero ya al Google. ¿Ya? ya está. Entonces ahí tenemos dos voces. La voz del narrador, primero la voz del personaje, después la voz del narrador y vuelve a la voz del personaje. Se dijo Marcelo, ¿quién lo dice? Flor. ¿Quién lo dice? El narrador. El narrador. No. Ahí está. Ahora fíjense esto, Marcelo abrió la ventana de su cuarto. Vamos Flor, ya te animaste. El narrador. ¿Eh? Lo dice? ¿Quién lo dice? No. El narrador. Marcelo abrió la ventana de su cuarto. Hasta ahora el tema de los discursos acá no interviene. Es la voz del narrador. Abrió la ventana. Se dijo que aquel, o ese, era un hermoso día para ir a jugar. ¿Qué pasó ahí? Acá entramos en el terreno del discurso indirecto. El narrador no nos muestra directamente lo que dice el personaje, lo hace indirectamente. Hoy Gerardo me preguntó si vamos caminando o en taxi. ¿Qué estilo es este? ¿Qué estilo es? Pronto, a ver qué me lo dice. Indirecto. ¿Indirecto? indirecto. Ahora, si yo les digo a ustedes, esta mañana Gerardo me dijo, dos puntos, Marce, ¿qué te parece? ¿Vamos caminando o vamos en taxi? ¿Qué es el En directo. El directo. ¿Eh? Ahí está, fantástico. Estamos hablando de un discurso de decir. Y ahora nos internamos en la zona del indirecto, decíamos cuando dice esto. Marcelo pensó que aquel era un día hermoso para ir a jugar al juego. ¿Okay? ¿Y qué pasa con el discurso indirecto libre? Esta, esto, el discurso indirecto libre, lo primero que tenemos que saber es que es el, la mejor herramienta para poder meternos en la cabeza del personaje sin aburrir a nadie, aclaremos. O sea, dando más detalles. ¿Cómo? Está agregando más vitales, no, no, no, no, no, nada. Es al contrario, sacando de el... ahora, ahora, ahora va a ver cómo. Primero vamos a poner el ejemplo para de ahí deducir en qué consiste ese, este discurso indirecto libre. Yo les pido una cosa, hoy estamos revelando trucos, ¿ok? Cuando ustedes lean la próxima novela, el próximo cuento, olvídense de esta charla. ¿vale? Porque si no, van a estar pendientes con un lapicito en la mano a ver dónde hay un discurso indirecto libre, dónde hay un discurso directo. Es muy bueno eso, pero en una segunda lectura. Primera lectura, Madonna Style, ¿eh? like a Persian. ¿eh? La... la primera lectura la recibís virginalmente, a ver qué tiene este salame para contarme. ¿no? Ese salame se puede llamar Ernest Hemingway cuando abrís este cuento los asesinos, o este Edgar Allan Poe cuando abrís a Gatones o Graham Stoker cuando listo lo recibo virginalmente, como viene la historia con el placer del lector puro, el lector virginal, no el lector que ya está contaminado el lector, el lector que, que ya está contaminado ese es porque tiene por destino ser escritor porque el tipo ya no va a estar de ese lado del mostrador, va a estar de este lado del mostrador y va a conocer esa caja de herramientas que decíamos antes. Volviendo un poquito a la caja de herramientas, antes de mostrarles el ejemplo de discurso indirecto libre, el otro día un alumno primerizo, me dice, Marce, dice, ¿y esta, estos recursos que estamos estudiando se hacen a priori de la, de la novela o del cuento? ¿Se proyectan antes? No, le es imposible. Es imposible. Nosotros, es como, qué sé yo, un experto en ser, el tipo va viendo cómo viene la ola y ya sabe cómo montarla esa ola. Me explico, ya sea que venga en diagonal, en rulo, lo que sea, ya sabe. ¿Eh? El, el tipo, ¿qué pasa? Tiene ya el adiestramiento suficiente. Se fue compenetrando de las herramientas, de los recursos del narrador para poder decir, bueno, cuando los enanos que están ahí en el subconsciente me empiecen a tirar cosas, ¿eh? Marce, Ahí va una madre viuda que tiene sojuzgado a su hijo le pone pollerita. ¿Ok? Y en el filtro digo, bueno, yo ya tengo el suficiente bagaje, la caja de herramientas suficiente para decir, a ver, ¿desde dónde voy a contar esta historia? Los recursos van apareciendo solos a medida que uno los va, los va necesitando. ¿Recuerda la anécdota con que partimos? Cuando estaba ese pibe con, el, con el, el encendedor, estaba usando un recurso inadecuado. Con el encendedor no podés, podés abrirlo, pero para eso hay algo de... ¿no? ¿Qué sé yo? yo puedo agarrar y pulir un culo de botella y ponérmelo acá a ver si veo, pero mejor voy al óptico, ¿no? O sea, el, el recurso lo tiene el óptico. Este, que yo puedo andar en patas también, si vamos al caso. Puedo cocinar a leña, no, no, está, está, a mí me gusta cocinar a leña pero si estoy apurado para dar una clase lo pongo en el microondas en ese momento va a ser la herramienta que yo necesito en ese contexto no en otro si quiero andar en patas, ando en patas pero prefiero usar zapatillas la verdad es más cómodo, honestamente en nuestro contexto es mucho más cómodo un indio me puede decir no, mira yo estoy más cómodo tengo una... bueno, pero vos tenés un callo así en, en la planta de los pies de estar pisando los días piedras ¿viste? No, es, no es mi caso así que bueno, cada contexto necesita su herramienta Así que esta herramienta fundamental, que es el discurso indirecto libre, también lo puede llamar estilo directo, indirecto libre, se puede ejemplificar de esta manera. Marcelo abrió, la escríbanlo, ¿eh? escríbanlo tal cual, no pongan comillas ni nada, ¿Viste? ponen comillas para repetir lo que está escrito arriba, después no van a entender un pito. Les cito de memoria, ¿eh? lo que estábamos viendo recién. Marcelo abrió la puerta de su cuarto. Punto. ¡Qué hermosa mañana! En cinco minutos, después de desayunar, Llamaría, llamaría a los amigos para ir a jugar al mundo. Bueno, a ver quién me la lee, pues ya me lo pide. Marcelo, Marcelo, Marcelo abrió la puerta de su cuarto. Punto, punto, punto. punto. punto. ¿Quién está, hermosa... ¡Pere, pere, pere, pere! ¿Quién está hablando ahí? ¡Qué hermosa La mañana! La ¡Pere, En quién está hablando Siga, por favor. ¿Qué hermosa mañana? En cinco minutos, después de desayunar, llamaría a los amigos para ir a jugar al fútbol. Perfecto. Ponga esto mejor, todos, ¿eh? ¿Eh? Era una... para que se mejor el ejemplo. Era una hermosa mañana. van a ver por qué se los digo, se va a entender mejor. Con este discurso, lo que hacemos es tener una especie de grabador puesto adentro de la cabeza del personaje. Este es el secreto, este es el secreto. Si lo pasamos a discurso directo, sería una cosa... A ver, ¿quién se anima a pasarlo a discurso directo? Vos se va a directo ¿eh? sería Marcelo abrió la puerta de su cuarto perfecto narrador. punto cómo punto sí aparte puede ser eh, guión de diálogo no no no el, el discurso indirecto libre se aplica solo ah, el discurso a discursos internos ¿eh? del pensamiento perfecto entonces sería punto seguido qué hermosa mañana pensó ah. Punto. incluso ahí podríamos hacer, cuando dice después sigue el nadador. En cinco minutos después de desayunar llamaría a los amigos para ir a jugar al fútbol. Pero podríamos decir qué hermosa mañana, pensó. En cinco minutos después de desayunar llamó a los amigos o a los vagos para ir a jugar al fútbol. Exactamente. Ahí seguimos adentro de la cabeza sin salir del discurso. Exactamente. Es exacto lo que vos dijiste. Ahora si nosotros practicamos este discurso directo todo el tiempo. Mi consejo sano es, Flaco, escribir entonces un cuento en primera persona. Porque si a cada rato vas a decir, se dijo dos puntos, pensó dos puntos, por pues llega un momento de decir, mandame un cuento, una novela en primera persona y se termina el papel. No confundan primera persona con discurso directo. ¿eh? Porque si yo en ese discurso directo hubiera dicho, eh, eh, ellos me llaman, claro, ellos saldrán temprano de su casa, es una tercera persona, es eh, eh, del problema. Pero lo está diciendo alguien, lo está pensando alguien. Así que no confundir el discurso con la primera persona. Pero insisto, ese discurso directo llevado a la exasperación del pobre lector, se convierte naturalmente en qué? En una primera persona. ¿Ven? Ah, una pregunta. Dale. Esto me hizo acordar a la novela Ajá. Entonces, cuando, bueno. Todo el tiempo. ¿cómo sería alguien en todo un discurso sí, directo, sostiene Pereira que eso es el discurso. Pero lo hace. Sí, sí, actitud, un sí, un discurso indirecto. Sostiene Pereira, si dice que, es un discurso indirecto. Si lo hace directo, será un discurso directo. Cada vez me da menos ganas de leerla, te digo. Gracias por traerlo a población. Claro. <risa> el ¿Eh? El contraejemplo. Es el contraejemplo. <risa> no, digamos que. En, Digamos, los mismos recursos que sirven para escribir una novela estúpida o una novela interesante. Aclaremos lo de entrada. Eh, vos con un, el, martillo, el martillo no cambia. Lo que cambia es el dedo mocho que me quedó a mí de pegarme un martillazo en lugar de clavar el clavo. Digámoslo claramente. ¿eh? El recurso es el martillo. El martillo depende de cómo lo usemos, de cómo lo empleemos. ¿no? Vamos a poner un caso. Todos nos reímos al principio, vuelvo a la anécdota de la cual partió todo. ¿Eh? Perdón que sea cargoso, pero fíjense que si las chicas hubieran hecho, lo hubieran hecho mal el chiste, Sebastián se me hubiera podido sentir molesto, incluso hasta ofendido, incluso hasta furioso, incluso hasta rabioso. ¿Me explico? ¿Me explico? O sea, la metáfora no cambia. La metáfora no cambia. Es el uso que uno hace de la metáfora, bueno o malo no cambia entonces ahí tenemos un discurso ¿qué tenés ganas de decir Hugo? lo conocen demasiado pero Gerardo eso está en el rincón yo soy el narrador yo digo que lo conocen demasiado y el autor tiene que buena pregunta, ¿no? miren, la cosa es así si nosotros fuésemos una novela, bien, bien por eso, el autor es Dios, ¿ok? Eh, Supónganse que fuese un acto de titiritero. ¿Mm? Dios es el autor. El autor utiliza, para hacer hablar a los personajes, esto es a las marionetas, necesita de un titiritero. Ese titiritero maneja los hilos de los personajes, ¿ok? la Mariana Litter. Ese Quintero que maneja esos hilos y que fue creado por el de arriba, se llama narrador. ¿Ven? El narrador, anótenlo por ahí, en algún rincón, el narrador es una metáfora sin la cual no podemos contar nada. Es una metáfora. Es una figura, digamos, la ideal. Porque si yo califico aquel cuento de que me vino la regla y voy a buscarme tampones en primera persona, no voy a decir narradora en primera persona, no, es narrador en primera persona. Me expliqué, el narrador es una metáfora. En ese caso, el narrador sabe lo mismo que el personaje. Es un narrador, se llama, técnicamente se llama narrador equisiente. El, el verbo esquío schiare en latín significa todo lo que tiene que ver con el pensamiento con la psicología, con el, con el saber de hecho con los años se le agregó una partícula negativa al verbo schio se le agregó la partícula ne ¿qué palabra dio en castellano? el ne schio el necio, el que no piensa, que no sabe que no quiere saber, esa es la otra el peor de los necios es el que no, el que no quiere saber el ne schio el negado, el negado. una persona negada eh, ese narrador es equisiente porque el narrador y el personaje saben exactamente lo mismo. ¿Por qué? Y porque el narrador y el personaje son exactamente lo mismo. Ahí está la cuestión. en Las la narraciones de primera persona, la chica que va a comprar tampones narra y protagoniza al mismo tiempo. O bien, o bien puede ser un narrador testigo. El narrador de primera persona tiene dos flechitas, pueden hacer, un narrador protagonista y narrador testigo. El narrador omnisciente es aquel que sabe más que el personaje. ¿eh? Sabe, por ejemplo, qué piensa el personaje. Cuando vos decís, Marcelo se dijo, esto es un narrador en tercera persona, pero ese se dijo está indicando que este tipo tiene la capacidad de verle la mente del personaje. Claro, no es un autor, no es de carnívoro, es un narrador, es una figura. Y si me dicen, ¿y Marcia? cuándo se inventó? Y lo fuimos inventando. Lo, fu lo fuimos inventando los lectores y los autores en comunión. Cada vez aparece un recurso nuevo. Hay un solo caso en la historia de la literatura, en donde hace explosión con toda su fuerza, un recurso en el que nadie había pensado antes. Y se lo debemos a ese genio que fue Edgar Arampo. Ese recurso dentro de nuestro de nuestra cajón de herramientas se llama unidad de efecto. Si ustedes leen a los geniales contemporáneos de Paul Hosson, Washington Irving, Nathaniel Hosson, este, Herman Melville, van a descubrir algo que salta a la vista. Hoy día hay que ser un estudioso para bancarse esa, aquella literatura. En cambio a Poe se lo puede leer un chico de 11, 12 años, ¿eh? y lo va a apasionar. Estábamos en una época de forte y apareció, de golpe, apareció una Ferrari que rosa, ¿eh? ¡Ojo! Así fue la historia de Poe. con esa noción de la unidad de efecto. La noción de la unidad de efecto. Tengan esto en un ganchito los dos discursos, ¿eh? Van bueno, a ver que después volvemos. Los caminos de la literatura son apasionantes, por eso me gusta perderme en algunos, pero volver a lo que estábamos diciendo. ¿eh? La unidad de efecto, ¿cómo se consigue? Eliminando del cuento todo lo que no contribuya a la unidad de efecto, a ese efecto que vos querés producir en tu lectura. Eso antes no existía. Antes de Poe, el, el autor consideraba que estaba en todo su derecho de mandar una descripción de dos páginas acerca de la ropa de Madame Bovary, qué sé yo. Me explico. Por, eh, Flaubert fue posterior en la técnica. Pero por poner un ejemplo, digo, como decía Borges, este Flober parece un agente inmobiliario. Cada vez que abre la puerta empieza a describir todas las cosas. Claro, es un agente inmobiliario. Este, lo llamaba, lo llamaba este Borges. Eh, así que Poe tiene esa importancia fundamental en la historia de literatura. Si ustedes me dicen, bueno, ¿cuál es la enorme importancia de Poe en la historia de literatura? Yo como lector, virgen, ¿eh? digo, y bueno, que empezó a escribir cuentos apasionantes, tal vez por primera vez y sin embolar a nadie. Y como técnico, de este lado del mostrador, digo, bueno, la importancia de, Paul, la historia de la literatura fue la invención de esa herramienta mágica que se llama unidad de efecto. En el cuento llamado Hosson, en el cuento en la, en la Crítica, un ensayo titulado Hosson, hablando de su contemporáneo, él habla acerca de la brevedad en, la, en el cuento. Y habla también de la brevedad que no corresponde. A veces que no tenés que ser tan breve. Una cosa es, qué sé yo, un tipo escuálido y otra cosa es un tipo de veto. Es como la gordura y la robustez. Yo puedo ser robusto, no gordo. Eh, claro. Ahí está la gran diferencia. El buen uso de los silencios. El buen uso de los silencios, eh. de la elipsis. Ese es otro recurso para su cajón de herramientas, la elipsis. Eh. Elipsis pongan igual ocultamiento. Elipsis igual ocultamiento. Pou da un ejemplo de eso. En el, en el cuentazo, el pozo y el péndulo, recordarán que el, el personaje está siendo cercado, ¿eh? llega un momento que ve lo que hay en las profundidades del, del pozo y dice, horror de horrores, ¿eh? jamás mi cabeza dice, se negaba a creer que eso que estaba viendo era cierto. Horror de horror. Cualquier cosa, cualquier muerte, menos la del pozo. ¿Cuál es? No se sabe. Nunca se sabe. Y esa es la, la maravilla de Poe. Que ese horror lo completas vos con lo que, lo que sea lo más horrendo que pueda llegar a, a bancarte o no bancarte. Lo peor que veas en tu cabeza, eso es lo que va a estar en el Nunca Pablo Rivera. Ese recurso se llama elipsis. Insisto con esto, así como hacemos comparaciones metáforas en la vida cotidiana, hipérbatos, ¿eh? ese es otro recurso formidable, hipérbatos, también usamos la elipsis todo el tiempo. La elipsis debe ser el recurso que más utilizamos en la vida real. Si no usáramos la elipsis sería, lo de Gerardo sería así, miren. Marcelo, querido amigo que nos conocemos de hace tanto tiempo de la Feria del Libro eh, te hago una pregunta que puede llegar a beneficiarnos a los dos ¿qué te parece? ¿tomamos un taxi? esos automóviles que tienen la banderita amarilla ¿o vamos caminando con nuestros zapatos y nuestras zapatillas para acercarnos a la feria en donde vas a dar una charla? bueno, la vida es ser insoportable sin eso o sea, él me dice Marcelo, ¿vamos cambiando o este buen o taxi? Ya está, listo. Bueno, ¿hizo elipsis? Claro que sí, todo el tiempo. Si nosotros tuviéramos, no, si no conociéramos la elipsis, que lo conocemos por naturalidad, la vida sería insufrible, insoportable. ¿Se imaginan lo que sería eso? Una, ¿Una charla entre dos vecinas diciéndose lo mismo todo el tiempo? el perro es un animal, mamífero, cuadrúpedo, el otro día le debe comer un alimento porque los carnívoros se alimentan y los mamíferos están... Se es insoportable, insufrible. Bueno, hay muchas novelas que se parecen a eso. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que en nuestro cajón de las herramientas hay una herramienta que se llama ocultamiento, elipsis, que lo usamos inconscientemente cuando escribimos también, pero cuando uno dice, para un cachillo". Esta tormenta que yo me escribí acá, en donde el lector, y insisto con esto, estaba muy bien escrita, ¿eh? el lector sale empapado, el lector sale empapado. Ahora, ¿qué tiene que hacer en este cuento que transcurre en el desierto de Sahara? Esta tormenta que me encantó escribir. Nada, no, al contrario. Bueno, ¿qué hago? Y bueno, la he elido, hago ¿eh? Elisis, me la llevo por ahí para otro cuento, si me gustó como estaba escrita. O sea, una, una conclusión puede llegar a ser esta. Un buen taller literario no te enseña tanto a escribir mejor, sino a contar mejor. Uh -huh. ¿Eh? Insisto con esto, la tormenta estaba escrita, pero era la mejor tormenta de la historia de la literatura. ¿Qué hace ahí adentro? Y a después, viste. Y te va a decir, flaco, esto no contribuye a la unidad de efecto, ¡Sácala! Elidila, listo. Ahí está la otra herramienta. ¿Ven cómo se va dando? ¿eh? todo un engranaje, como, como en la cabeza de cada uno de ustedes se va agregando una pinza, un destornillador, una lesna ¿eh? y así. Y van a ir reemplazando el encendedor para abrir la cerveza por el abridor de, de, de chapita. ¿eh? Ese es el objetivo. Ahí está la clave del objetivo. Si no, fracasé como el peor. ¿Mm? Por lo menos, tomar conciencia de esto es lo bueno. Hay otro narrador no muy habitual que se llama el narrador Supra 7, otro recurso. Hay un chiste que ya no puedo hacer porque la marca Supra ya no existe más. Supra, de no? la marca de Ereo de Mostaza. ¿Puedo hacer una sugerencia? ¿Por qué no tomas desde de este ángulo así si así se ve el, el público también? Sí, ya lo hice. Ah, genial. Sí. son imágenes como soporte. No, genial. Ya lo hice. Estuve atrás tuyo, todo, que te traga... no, Llegué tarde. Bueno, te decía el supraciente. Si el equisciente es el que sabe lo mismo que el narrador que el personaje, el narrador que sabe lo mismo del personaje, si el omnisciente es el que sabe más que los personajes, ¿qué será el supraciente? se ha llevado a la, a la enésima potencia. Stephen King, por ejemplo, en List, dice: Fulano de Tal, que 30 años más tarde moriría de cáncer, dijo: <ríe> el, el supraciente, es el que lo sabe todo, sabe claro, lo sabe, pero lo que siente, lo que va a hacer lo que será algún día. El, el mismo King, tenemos por ejemplo, ¿cómo? El mismo King, creo que fue en Carrie yo iba leyendo a lo más pancho la, la, la novela y en un momento hice, hice algo así como y se despidieron sin ella saber que sería la última vez que la vería con vida eso, eso es la verdad de su placer. Te es, que es te eso, parte eso. del destino de los personajes. ¿eh? Eso es perfecto. Ahí estamos. Bueno, le doy un buen día a la Secretaria de Cultura, Vivi. <risa> ¿Cómo te va? Un aplauso por toda tu tarea en el mundo de la cultura. Ahí tenemos Seba un excelente ejemplo de narrador supracista. El narrador que sabe todo, todísimo y todicisimísimo. ¿eh? Sabe lo que los, los personajes piensan, sienten, dicen, eh, ¿qué van a hacer? ¿eh? Un ejemplo en cine. Tenemos un momento en la película Amada Inmortal de Bernard Rose. Eh, Basada en un episodio de la vida de Beethoven, Gary Olman hace de Beethoven, es impecable. Hay un momento en que la cámara está puesta en un picado absoluto. ¿Se acuerdan que llama el picado desde arriba puesto absoluto? Es una, es una cámara cenital. Una especie de dron, en ese momento no, sé no existían, pero una grúa montada a la cámara arriba. Hay un momento en que la amada inmortal en cuestión y él se cruzan en una escalera. Él, por sordo, no la oye que está cruzando y ella no lo ve. Si, si se hubieran hecho así, por lo menos, la vida de Beethoven hubiera sido otra. ¿Quién está mirando eso? ¿Desde qué, punto, ¿Desde qué personaje está puesto eso? Ninguno. Porque si hubiera estado puesto en alguno de los dos, no tenemos la escena en cuestión. Es un picado, un picado absoluto, que está mostrando, está narrándote cosas que los personajes no saben. Supongamos. Él no, él no lo sabía, pero a la vuelta de la esquina estaba esperándolo a la mujer de su vida. Abre, con un garrote en la mano. No sabía. Y después está el narrador, otro gran recurso de la literatura, es el narrador deficiente. ¿Eh? Como ustedes ya conocen la distinción que hay entre autor y narrador, no van a decir, además, que son los malos narradores, los los narradores deficientes, los que aburren, ¿eh? los que no llevan a ningún puerto al lector, no, no, no, para nada. No es eso. Así como el equisiente sabía lo mismo que el personaje, el omnisciente sabía más y el supraciente sabía masísimo, ¿eh? para decirlo de alguna manera, ¿qué pasa con el narrador deficiente? Sabe menos que el personaje. Es el que sabe menos que el personaje. Y le voy a dar un ejemplo y lo van a reconocer al toque. Porque uno y dice, esto es imposible. No, no, es totalmente posible y se usa cada rato. Él se encontraba en una situación sumamente complicada, pero ya estaba ideando un plan. Apa, ¿Y cuál es ese plan? Y Flaco, quédate, quédate en la novela y te vas a enterar. Yo no lo sé, sé menos que el personaje. ¿Ven? ¿Cuántas veces lo hemos visto eso en una buena novela? Pero ya algo, pero, dice, él estaba en una situación complicada, pero ya algo se le estaba ocurriendo. Punto, y ahí está el capítulo. No podés dejar de leer. Te dejó ahí un cliffhanger colgadito, es otro recurso sensacional, el cliffhanger. Literalmente significa dejar colgado, colgar de un acantilado. Bueno, lo dejamos colgado al, al, al lector por medio de ese truco, sensacional. Sí. Eh, si, sí, volviendo al ejemplo del pozo del péndulo, ah, en el final, continuar el relato, en la siguiente hoja sería un diez cangres, ese final del horror mirando. La mano del general Lazal sería puesta, digamos, en el siguiente capítulo. Cuando vos decís, o, o, oí un, un toque de clarines, ¿no? Y entonces, y ahí terminás el capítulo, por, por más que, que venga Emma Watson a invitarte a salir, no vas a ir con ella. Por más que tengas ganas de ir al baño, no vas a ir al baño. Me explico, vas a dar vuelta a la página lo que pasa del otro lado. Y ahí es donde aparece, en ese siguiente capítulo, la mano del general Lazal, que lo rescata en el último instante, en el último instante lo rescata al personaje de morir, en ese horror sin nombre, que era ese pozo que Pau no dice lo que hay, gracias al recurso que hemos visto, la elipse. Pero muy, bueno, muy bien puesto el ejemplo. Si lo hubiera cortado ahí, sí sería afirmado. Lo que pasa es que te completa todo. Yo tenía un amigo ya fallecido, músico, que quería poner en ópera el pozo del Pedro, era un proyecto, y él imaginaba la escena como un, como un torrente de luz, que inundara todo el escenario con esos toques de clarines impresionantes y la liberación del pozo ¿no? la inquisición dice el general la sala había entrado en toledo la inquisición estaba en manos de su enemigo ahí termina el cuento ahora no dice después qué pasó si el tipo volvió a su casa este, si conoció una chica y se casó y tuvieron hijos no importa no importa eso es otra ya es otro cuento como quien dice ya esto es para otro cuento ¿no? Vamos al ejemplo que teníamos ahí colado un achito, un Discurso Indirecto Libre, ¿quién me lo lee? El que había hecho Sebastián, así que creo que el más indicado es Sebastián, para leerlo. Ah, <risa> estaba Perdón, estaba pensando. Eh, la que me ha leído hace un rato de la mañana... ¿Cómo? La que habíamos leído cuando. Claro, no, el último no, Marcelo abrió la ventana de su ¿Sí, cuarto. Claro, Marcelo abrió la ventana de su cuarto. Qué hermosa mañana. En cinco minutos, después de desayunar, llamaría a los amigos para ir a jugar al fútbol. Bueno, fantástico. Esto, si fuera una caja de cambios, decíamos lo aburrido que resulta un narrador en discurso directo. Pues yo digo, Flaco, escribo un cuento en primera persona. Si vas a poner cada rato, pens pensó. Qué linda mañana, voy a llamar a los chicos, pero voy a jugar al fútbol. Y después, bueno, ahora me voy a hacer un café con leche, voy a ir al baño. Ya está, es un, es un cuento de primera persona. Y aparte, ya, ya te van a faltar los verbos. Pues así, se dijo, pensó dos puntos, preguntó, imaginó dos puntos. Ya está. ¿Qué pasa con el discurso indirecto? Así como, piénsenlo, así como el discurso directo se convertía el cuento en un cuento en primera persona o la novela en una novela en primera persona, el discurso indirecto te lo convierte en un resumen argumental. Va a ser imposible. Se dijo que iría a buscar a los chicos este, y pensó que era una hermosa mañana y, además, barruntó que todo el tiempo dijo que, se dijo que... ¿Por qué se llama indirecto? Porque, digamos, yo, narrador, te digo a vos, lector, lo que el personaje está pensando, lo que el personaje está diciendo. No te lo digo exactamente, te digo, bueno, mire, me pongo en el medio, es indirecto. Usted no la escucha. Supóngase, mire, yo me pongo acá. ¿Ok? Me pongo así, justo. Ella es, digamos, el personaje y ella es el lector. Entonces yo digo, mire, señora, lo que ella está pensando es que qué linda clase y todo lo demás. Por panda, por panda subliminal. <risa> Fantástico. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me corro, usted va a escucharle el pensamiento de ella. Qué linda clase, ¿cómo te llamaba? Diana. Diana. Qué linda clase pensó Diana. ¿eh? ¿Me explicó? Ya está. No, el narrador no se interpone. Y en el discurso indirecto libre pasa exactamente lo mismo. En el discurso indirecto libre, pasa exactamente lo mismo porque el narrador no se interpone. ¿no hay este, un, un, al, algo que esté en el medio de un lector y de un narrador? lo hacemos, nos hacemos de cuenta pero, ¿hasta qué hora tengo? porque sí. no quiero abusar sí. del tiempo dos y tres pues podemos... ah, listo. sí, sí, no, no problema, listo, bueno... no problema. yo voy a pedir permiso, me voy a retirar ah. oh. tengo que ir a buscar bueno, por mira, la pues las cuatro y cuarto pero que quieren, ya te puedes hacer. Yo lo he escuchado en otras oportunidades, en colicho en varias oportunidades. Me encanta. Lo felicito porque es. hermoso No, desde que hoy está pasando a las once y media, hace una hora, hace una hora. Hace una hora. Una hora. Una hora. Estaría bueno que fuéramos a tomar un café y a. ¿Una entrevista? Sí. Ah, sí. sí con todo sí, Si viene la, o entonces, la prensa... Redondeo en 15 minutos, 10 minutos, más o menos. Sí, ¿no? sí, sí, lo Yo la nota. ¿Cuánto tenías estipulado la vos, la allá? vos tenías estipulado? Yo, yo nada, yo hablo. <risa> o sea, el, el tema es así, mirá. Te cuento una cosa. Vivi, sí, sí, sí. respondiendo a la pregunta. Una vez me llevaron a la UCA, para dar una, una charla, y, y, y le digo, ¿y cuánto, cuánto, tengo, ¿cuánto tiempo tengo? Eh, yo acá, por ejemplo, sé que es ilimitado sí. porque cuando vengo a la feria la la hay otro que, que tiene que estar a tal hora, Marce, tómatela. Bueno, en la UCA me dijo, mira, hacemos una charla de unos 40, 40 45 minutos este, y después compartimos unas este, medialunas con la gente, qué sé yo. Bueno, yo, estás muerto. Yo recién pensé para mí, a los 45 minutos recién estoy tomando temperatura, ¿viste? Bueno, la charla duró como dos horas y media, la gente pidió que trajeran la media las medialunas y las comían mientras me escuchaba. He dicho de paso, ¿no? Perdón que tenga que hablar bien de mí, pero parece que tengo un, un don de, de imán, no sé por qué, pero bueno, la cuestión es que eh, son temas muy interesantes por otra parte. Así que bueno, el que quiere que se vaya, seguiré clamando en el desierto. ¿viste? Y después hacemos la entrevista. ¿En qué estábamos? Eh, ah, la, el narrador, el, el discurso en Si esto fuera una caja de cambios, les estaba diciendo, sería como poner en quinta, ¿eh? tierra de zombies, hasta que no se te cruce un zombie, vos llegás a Mar del Plata de Buenos Aires en, en dos horas, ¿ok? Dos horas en un perito. No hay modo de frenarlo, no hay modo, no, hay, no hay modo de aburrir al lector usando el discurso todo el tiempo usamos ese discurso. Y no se crean que es una cosa muy novedosa. ¿eh? Este, en realidad, hace bastante poco se inventó. Fueron los narradores de la, de la revolución industrial los que inventaron este discurso. ¿Okay? Eh, bueno, vamos a ver cómo se logra el discurso indirecto libre yo a lo largo de los años es muy difícil de, de enseñarlo de la manera tradicional yo inventé un modo de enseñarlo ¿ok? si ustedes hacen la prueba en el, en el ejemplo que vimos de discurso indirecto si ustedes hacen la prueba de, háganla ¿eh? de, de, de tachar el se dijo qué y el pensó qué obtienen un discurso indirecto que. claro Quedó, qué hermosa mañana. Aquella, aquella era, en lugar de se dijo que era una hermosa mañana, le sacamos el se dijo que y quedó, era una hermosa mañana. Y en lugar de decir, pensó que después de ir al baño, poner en cinco minutos llamaría a los amigos, le sacamos el pensó que y qué te queda, en cinco minutos llamaría a sus amigos. Listo, ya con eso ya está. Completamente entendido. Si alguien no entendió esto, porque fracasé yo. Eh? Ojo. ¿Alguien no lo entendió? ¿Nadie lo entendió? ¿Lo entendieron todos? Es muy fácil. O sea, lo que era tan difícil de explicar, tachando solamente el discurso, lo que te, lo que te convierte en un discurso indirecto, lo tachás, ese pensó que ese se dijo que, por eso es libre porque como dijo esta señora que fue, no es que le agregamos detalles, le sacamos detalles, es al revés por eso la, el, el además contribuye a la economía del discurso por eso es tan ágil porque no, no está cada rato, ¿cuántos verbos vas a encontrar? Barruntó qué, se preguntó si, sí. eh, qué sé ¿Cuál sentenció qué, qué sé yo, cualquier cosa. ¿llegó a la conclusión de qué? llegó a la conclusión de que era un hermoso día, pará, viste, ¿Sabe? Sacar y a la conclusión que era un hermoso día, Punto. Y eso hace que la narración corra como la sal. Incluso algo, esto es algo personal que yo uso, que recién me doy cuenta que lo estaba usando, que es poner, por ejemplo, esto que decías, qué hermosa mañana, pero cuando estás trabajando en la computadora ponerlo en cursiva, ah. como darle una diferenciación entre la voz del narrador y del personaje. Claro. Sí, ahí te ahorras todo y indicas que es algo aparte eso. Sí, pero no conviene eso, porque sería un, un recurso bastante barato, digamos. Claro, como decir, mirá, fíjate, que es sí, sí. tal cosa. Cuanto menos, miren, esos, esos, eh, esos instrumentos, volvemos al tema de la caja de herramientas, se llaman, perdón por el término ancho, pero hay que llamarlos así con su nombre, elementos suprasegmentales del idioma. Elementos supra segmentales del idioma. Les pongo un ejemplo. Si yo digo, el otro día me encontré con un grupo de músicos, anoten y después les digo el ejemplo. Elementos supra segmentales del idioma, por ejemplo, las comillas, la itálica, las negritas, las rubiecitas también. Bueno, me este, digan. Quería hacerlo sonreír a nuestro cameraman y lo logré. Las negritas, las. las, las este, Itálicas, todo lo que no es eso, ¿sabes cómo se llaman? Redondas. O sea, todo lo que está escrito en un cuerpo normal, la letra normal se llama redonda. Cuando alguien me viene en el taller, ah, la torcidita, la torcidita, vení que te torso el cogote. Se llama cursiva, se llama itálica y se llama bastardillas. Ahí está. Las otras son las negritas, que no se usan en las novelas, se usan en los periódicos de poca monta que se escriben hoy en Argentina para resaltar algo, le ponen las negritas. Sí, sí. Miren, en la profesión de ustedes saben a qué equivaldría eso, al Zoom. No es de todo el mundo, Zoom, le manda Zoom, wow, bien, wow, bien, o no. Y ahora pasaron a que no se usa Zoom. ¿no? Ah, directamente ya. Bueno, mejor, es, algo es algo. Se está no. pasando a todo fijo. Ah, bueno, eso también, ahí está, la, la película de Berman que decíamos al principio de la charla. Eh, así que de esa manera uno consigue meterse en la cabeza del personaje para que el lector tenga de primera mano su pensamiento como si fuera un telépata, pero sin el embole que resultaría de utilizar el discurso directo todo el tiempo. Esa es la magia. Él. Ahora, ustedes piensen que, si yo les hago esta pregunta, ¿en quién está puesto el punto de vista en eso que ustedes acaban de escribir ahí? En Marcelo, en el personaje. El personaje. Hasta que no cambiemos de punto de vista, quiere decir que llegamos a la conclusión que el discurso indirecto libre, yo se los había dicho pero ahora lo, lo comprenden perfectamente, el discurso indirecto libre es la principal herramienta de que dispone un narrador para contar desde el punto de vista del personaje. Ahora entienden mejor aquello del empleadito que decíamos al principio. ¿Eh? Esta tercera persona es él. Eh, ella se puso a hacer cálculos procurando no tirar una cifra que asustara demasiado al empleadito. A la pucha. Subjetivema, otro recurso. Hay dos discursos más y con esto cierro. ¿Mm? Así como en marcha atrás, en, el, en la caja de camas, que no se usa mucho, cuando uno estaciona nomás, hay elementos. Está el monólogo interior. El monólogo interior introduce de brepo, dentro de una narración en tercera persona, los pensamientos de algún personaje o de varios personajes, pero es un desperote, pero existen. Por ejemplo, supongamos, eh, Ulises de Joyce. Eh. Eh, el señor me estaba esperando el semáforo, punto y seguido. Qué hermosa tipa que viene hacia mí, punto y seguido. El semáforo se puso en verde, punto y seguido. ¿Ven cómo? Se, no dijo se dijo que una hermosa mujer venía hacia él, tampoco se dijo, dos puntos, una hermosa mujer viene hacia mí, nada. Se metió de preco sin el pensar, sin el largo de pensar, por ejemplo. ¿Ven? lo interior. Y después está el discurso directo, libre. ¿Ven? Discurso directo, libre. Bueno. fácil de comprender viéndolo en Cortaza, que lo usa todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando en el, el comienzo de la primera página de La Noche Boca Arriba, el personaje se pega un, por, por no pegarse un palo, casi mata a una mujer, el personaje sale con la moto, dicen los personajes cuando lo llevan a la farmacia, eh, eh, usted, agarró, eh, usted agarró la máquina de costado, dice, por, por la moto de costado, dijo alguien, ¿no? Discurso directo. Después dice, eh, opiniones, recuerdos, coma, eh, opiniones, recuerdos, mientras lo lleva. Opiniones, coma, recuerdos, así va bien, con cuidado, así va bien. ¿Quién lo dijo eso? Alguien. El discurso directo libre es, un, es como el monólogo interior, pero en la, en la boca de las personas son los dichos de los personajes. Tengo un ejemplo por acá. Mi maestro, Vicente Batista, en un cuento que se titula, está en la web, ¿eh? se titula Una costumbre que suele tener la gente, una costumbre que suele tener la gente dice algo como esto en el comienzo dice eh, Eduardo prefiere el viejo tostador de metal es una familia que está desayunando eh, dice que discurso indirecto dice que el eléctrico no produce el verdadero olor a tostadas que es lo único que justifica el pan quemado Marta y Eduardo toman café con leche, los chicos todos. Hablan. Bettina pregunta por qué no hay facturas y Eduardito pregunta si vos vas a hacer el asado papá. ¿Lo vieron eso? Discurso directo libre. Los, los, los discursos del personaje se metieron en medio de la narración de Prepo. En una narración tradicional sería así. Dice, Bettina pregunta, dos puntos abajo guión de diálogo. ¿Por qué no hay facturas? Conocí una interrogación, ¿no? Y Dorito pregunta, dos puntos abajo, ¿Vos vas a hacer el asado, papá? La novedad que introduce Vicente es el, ese sí condicional. Y Dorito pregunta, ¿no dice? Si el padre va a hacer el asado. Dice, si ¿sí vos vas a hacer el asado, papá. Es un discurso directo. ¿Eh? Lo, lo hubiéramos leído en una razón tradicional como un guión largo. ¿Ven qué maravilla? Ojo, esto así, ¿eh? una gota, porque si no en la calle en camino y y dicen ese tipo se parece a Cortázar, así que hay que usarlo con mucha discreción este discurso, por eso, por eso dije que había tres y, y después son dos más, que no se usan tanto ¿eh? Monólogo interior, en los años 60 se usaba todo el tiempo lo mismo que el discurso directo libre que acabamos de aprender bueno, vamos ya llegando a la, a la a una conclusión. Mientras nuestra caja de las herramientas esté repleta justamente de instrumentos y de herramientas, vamos a saber cómo escribir nuestras cosas. Si yo tengo una navaja suiza encima, puedo ayudarme a mí y ayudar a los demás. Tengo una caja de herramientas. Me la llevo a todas partes conmigo. Me ¿por qué llevas siempre una navaja suiza? Porque no sé con lo que voy a encontrar? Y esas son las palabras, recordarán, que le dijo el tío a Steve King cuando era chiquito, cuando el pibe le dice ¿Por qué llevamos toda la caja? ¿Por qué no sabemos qué nos vamos a encontrar? Mi intención es, digamos, fue la de traerles la mayor cantidad de herramientas posibles dichas en una hora y media de charla. Eh, ahora ustedes saben cómo encarar las cosas, con lo, las cosas con las que se van a encontrar, ya tienen herramientas y por lo menos si ya las venían usando, al menos por una cuestión de cultura general, ya conocen el nombre de cada una de ellas. Hay más, pero eso va a ser para otra charla. Muchísimas gracias por su amable atención. Nos despedimos entonces hasta la próxima. Gracias por todo. ¡Más fuerte, se aplauso,